Hola, estamos frente al Parlamento. Es un edificio eh, gris. La idea de Fracasados por el Mundo surgió un poco de, de mi experiencia como espectador de muchos programas de televisión eh, que, en los cuales pues bueno, los protagonistas cuentan su experiencia de irse a otros países y casi siempre la experiencia es súper positiva. Eh, todo le sale bien, encuentran trabajo enseguida en, incluso encuentran el amor y un montón de cosas que en su país pues se ve que no han tenido suerte pero al salir fuera sí que lo, sí que lo encuentran ¿no? surgió la idea pues, de plantearme qué me gustaría ver en ese tipo de programas ¿no? qué experiencias me gustaría ver para que no me afectaran a mí psicológicamente ni me hundieran entonces eso fue el motivo y el germen de, de, de hacer una serie en la que el protagonista fuera alguien que me estuviera contando historias que a mí me gustaría escuchar para no hundirme. Otras ancianas recolectoras de piedras, turistas ejecutando el muerto, obstáculos que te van a llevar al límite. Acuáticamente soy bastante inoperante, ¿no? jamás he conseguido respirar bajo el agua sin ayuda de bombonas. Los retos que tuvimos que superar para hacer la webserie básicamente suele venir siempre del mismo, de la misma, del mismo, tema, que es la falta de recursos. En nuestro caso tuvimos parte de esos recursos económicos porque bueno, la webserie fue financiada gracias a un premio que nos dieron. A pesar de eso, eh, tampoco era demasiado eh, el presupuesto con el que contábamos y, y de ahí vinieron las limitaciones, las limitaciones en cuanto a que tienes que contar con la colaboración de gente, la colaboración desinteresada, la mayor parte de veces. Y eso implica pues, un, un, un problema a la hora de cuadrar horarios, porque siempre tienes que contar con el tiempo libre que la gente puede dedicar a tu proyecto. Los meses que llevo, eh, eh, que llevo en Gizbook, la verdad es que eh, estoy muy contento porque hacen una labor de difusión extra que, que, que nos ayuda muchísimo porque nosotros como, como creadores eh, llega un momento en que no puedes abarcar todo. No puedes abarcar guión, preproducción, producción, postproducción, post difusión, distribución. Llega un momento que es imposible llegar a todo. Y más con los presupuestos que estamos manejando que son súper limitados. Entonces esa ayuda extra para, para mí es importantísima.